bien Bueno, yo voy a, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción eh, muy breve a Ingeniería Sin Fronteras Argentina, principalmente porque el público que se está sumando a este conversatorio, en su mayoría eh, creo que no nos conocía de antes, es un público probablemente nuevo, entonces un poco para saber desde qué lugar estamos hablando y desde qué lugar estamos convocando esta charla o esta conversación. Eh, les cuento muy, muy breve. Eh, es una Ingeniería Sin Fronteras, es una asociación civil interdisciplinaria. Yo soy Natalia y una de las coordinadoras de la organización. Eh, y hago el, el énfasis en que es interdisciplinaria porque, bueno, de formación yo soy antropóloga social, eh, con estudios de género. Eh, Mora con estudios en comunicación, eh, Adriana en psicopedagogía, digo, hay un montón de personas que estamos en la organización que no venimos de, del mundo de las ingenierías. Eh, pero eh, si es una organización que principalmente lo que hacemos es eh, abordar problemáticas sociales con soluciones de ingeniería, eh, con enfoque de derechos humanos. Eso significa que la gran, eh, la gran mayoría de, nuestro, de, de los problemas que abordamos, ya sea la desigualdad de las mujeres, el aislamiento en zonas rurales, eh, las zonas eh, muy contaminadas de las periferias urbanas, las abordamos construyendo puentes, construyendo escuelas, construyendo talleres productivos, sistemas de agua, sistemas de energía, poniendo eh, un montón de conocimiento técnico eh, interdisciplinario en articulación con, con el Estado en sus diferentes niveles, municip municipios, Estado nacional, Estados provinciales, entonces, también, igual, tenemos un área de eh, formación e incidencia en la que nos proponemos incidir en algunas temáticas clave, eh, como por ejemplo la crisis climática, eh, la gestión de proyectos sociales en sí misma, el enfoque de derechos humanos en la perspectiva de género y en tecnologías, etc. Bueno, eh, desde esa área decidimos organizar este ciclo, que es un ciclo de conversaciones sobre los desafíos del mundo actual, en el cual tuvimos que decidir o recortarlo a tres temáticas, porque bueno, eh, nos presentamos a una convocatoria, a un fondo, gracias al cual pudimos organizar todo esto, eh, y decidimos bueno, cuáles eran los temas que nos parecían más relevantes o quizás menos visibilizados en este momento. El primero se trató sobre transiciones justas en el marco de la crisis climática, que fue hace más o menos 10 días. Eh, y nos decidimos también hacer esto que es un conversatorio sobre un problema social como es la pandemia, que para nosotros es un, un problema claramente social, eh, y desde los vínculos y la, los impactos en la salud mental, por más que sea un tema que no tiene su solución en la ingeniería. Así que dijimos, bueno aunque no tenga su solución en la ingeniería y que sea mucho más compleja probablemente su resolución, nos parece que es un tema que merece ser abordado y tenemos que ponerlo en agenda, porque no ha sido lo suficientemente tratado en los distintos medios, canales, espacios. Y el próximo, que será el último, va a ser sobre desigualdad y organización comunitaria, ya los invitaremos, las invitaremos, bueno, este, este ha tenido, la verdad es que una gran cantidad de inscripciones, o sea, hemos superado las mil inscripciones a este conversatorio, eh, que es para nosotros que somos una asociación que no somos gigantes, es un gran número. Eh, estamos muy contentos y contentas de que venga gente de distintas provincias. Eh, no quiero dejar de mencionar, pero bueno, por ahí lo tengo que mencionar después porque no estoy con la mejor conectividad del mundo. este a la organización que nos permitió hacer todo esto, eh, pero bueno, no estoy pudiendo abrir el archivo por una cuestión de conexión en este momento. Eh, el conversatorio lo va a moderar Mora Lainio, que es de nuestra comisión directiva, que ya estuvieron hablando con ella los panelistas al inicio, y va a dar también una introducción al por qué y el para qué también eh, de los oradores y expositoras que nos eh, acompañan hoy, que hemos seleccionado con mucha conciencia y mucha felicidad de que estén eh, los y las cuatro acá con nosotros. Bueno, ahora sí, eh, Mora, te, te doy la palabra a vos. Y, bueno. bueno, gracias Nati. Bueno, un poco como decía Nati, estamos... Muy, muy contentos y contentas de estar compartiendo este nuevo conversatorio, que ya hicimos uno y este es el segundo, en relación a los impactos y los desafíos de, del mundo actual, del mundo en pandemia. Este, les voy a contar un poco cómo es la dinámica, algunos ya se fueron enterando porque se fueron conectando antes, este, la de este conversatorio, la dinámica que va a tener es: yo ahora voy a estar presentando a los expositores y las expositoras, voy a hacer una presentación, ellos va, después van a tener lugar para su intervención de aproximadamente unos 10 minutos, este, quizá un poco más, y, y ahí, digamos, durante el transcurso pueden ir dejando sus preguntas en nuestro chat que ya está habilitado, que ya pueden ir dejando las preguntas, pueden poner, tienen ahí la opción de ver a, quién, a quiénes van dirigidas, pero de todas maneras vamos a ir levantando todas las preguntas, todas las que entren en el tiempo que, que nos quede. Este, para, para el, sobre el final de la conversación. Este, no, nos gusta esto también de que nos, de que nos vayan contando cómo, de dónde se van conectando, y estuvimos viendo que ya la cuestión es bastante representativa en, en términos geográficos, pero también en términos de intereses y disciplinas, así que eso, eso nos gusta mucho, también esto de que sea un público que no todos conocen, ni todas conocen en la organización, y que sea un tema, como dijo Nati, que quizá este, no, no, no lo solemos tratar en Ingeniería Sin Fronteras, o no lo solemos abordar, pero que nos parecía que era un desafío este, eh, muy importante para pensar en este contexto de pandemia. Y también retomando esto de la idea de que, de que el tema lo elegimos un poco por, para pensar a la, a la, al impacto en la salud mental y, y el impacto sobre los vínculos, más allá de las experiencias individuales, por lo tanto, más allá de las estrategias individuales que se puedan desarrollar para atravesar la pandemia, sino pensarlo como un fenómeno social que quizá no tuvo todavía tanto, o no, o no haya tenido tanto lugar en el debate, y quizá las perspectivas que más eh, se acercaron fueron las que tienen que ver con este, la pandemia, como un, como un fenómeno médico, como un fenómeno sanitario, los, los impactos económicos. Bueno, eh, nos interesa pensarlo como un fenómeno social y también recuperar la cuestión de la heterogeneidad de los impactos, ¿no? Esto de no reproducir la idea de que la experiencia de una mujer que vive sola, por decir. Eh, de algo de, en un contexto urbano de clase media, va a ser igual a la experiencia que tiene una persona que tenga hijos hijas a cargo, en un contexto, por ejemplo, de, de ruralidad, porque, porque justamente las experiencias son distintas, y las estrategias son distintas para, para atravesar la pandemia. Este, bueno, entonces, esta idea de recuperar la diversidad de experiencias, y por eso también la diversidad de miradas, y de ahí la elección de estos expositores y expositoras, que como dijo Nati, nos, nos pone felices poder, que, que puedan estar hoy compartiendo este espacio, justamente para aportar esas miradas diversas y complementarias, que tienen que ver ¿no? con la mirada desde el análisis de las prácticas sociales en este contexto, desde la medicina, desde el trabajo social, y desde el enfoque de género. De ahí que, que hayamos pensado estratégicamente y, y con mucho criterio la, la selección de estos expositores y expositoras. Ahora sí, este, dicho esto, doy paso a la, a la presentación este, de, de, de, las, de, de los expositores y las expositoras en el orden que van a ir este, hablando. Daniel Feyerstein es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y docente. Se especializa en el estudio de las prácticas sociales genocidas, así como la construcción de representaciones sociales ante situaciones catastróficas. Lleva publicados nueve libros propios, algunos de los cuales fueron traducidos al inglés y al francés. Fue presidente de la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio y consultor de las Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio. Daniel de alguna manera nos va a dar una mirada panorámica, va a ser el primero, así que nos va a dar una mirada más panorámica sobre justamente las particularidades que tiene la pandemia como fenómeno social y los comportamientos sociales que de alguna manera estamos teniendo durante la pandemia. Santiago Levín es médico, especialista en psiquiatría y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, además es doctor en medicina y docente autorizado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es representante de Zona 5, Cono Sur, de América del Sur, en la Asociación Mundial de Psiquiatría, su primer libro, La psiquiatría en la encrucijada, fue publicado en 2008 por la editorial Eudeba, Santiago nos va a estar comentando cómo analizar, nos va a dar pistas sobre cómo analizar nuestra salud mental en el contexto de una pandemia, y cómo fue el tratamiento de los medios, cómo es este, el tratamiento de los medios eh, eh, en estos tiempos, ¿no? Claudia Belsiti es trabajadora social egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Servicio Social por la Universidad Pontífica de San Pablo y doctoranda en Ciencias Sociales. También se desempeña como docente en la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, actualmente es jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas, y Claudia nos va eh, a traer su mirada sobre qué entendemos como salud eh, mental a nivel social, cómo se atendió a la salud mental desde la salud pública, y, y qué es lo que visibiliza la pandemia, ¿no? en términos de, de efectos sobre las pobreza, sobre la pobreza y la desigualdad. Florencia Freijos, escritora, divulgadora y politóloga, especializada en perspectiva de género, se desempeña como asesora legislativa, brinda capacitaciones para reducir la brecha de género en el área pública y en el sector privado, ha participado como oradora y columnista en numerosos medios gráficos y digitales, trabajó en Argentina, Paraguay, Ecuador y Alemania en temas referidos al desarrollo humanitario y el acceso a derechos humanos, oradora invitada por diversas universidades argentinas y del exterior, y es autora de Maleducadas y Solas Aún Acompañadas, y justamente Florencia nos va a traer eh, su perspectiva sobre el, eh, qué impacto tiene la pandemia desde un enfoque de género. Este, ahora sí doy, doy pie a, a, a, Santiago, a Daniel, perdón, a Daniel, este, Mora, para que... perdón sí. que te, te interrumpo. Eh, antes quiero leer ahora sí eh, ah. el apoyo que tuvimos para hacer este conversatorio, porque después cuando, cuando lo grabemos no, no lo vamos a tener, que es una organización que se llama Partners of America, el, la convocatoria fue el Citizen, Citizen Diplomacy Action Fund del Departamento de, Estado, de Estados Unidos, eh, y bueno, si no hubiera sido por eso, no lo hubiéramos podido organizar, así que agradecemos a esta organización que se dedica a hacer mucha incidencia, sobre todo en cuestiones ambientales, que se llama Partners of America. Eh, dicho eso, me retiro y ahora sí le damos la palabra a Daniel. Buenísimo. Bueno, Daniel, este, ahí esto todo tuyo, te dejamos ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Voy a tratar de cumplir con mis diez minutos eh, y no excederme. A ver, ustedes me habían mandado cuatro preguntas fundamentales de interés, vamos a ver si las podemos resolver las cuatro en esos diez minutos. ¿no? La primera tenía que ver con esto, con lo que iniciaban de pensar el, el, los comportamientos sociales y la pandemia como fenómeno social. Y lo que me gusta plantear ahí es eh, quizás una visión más radical de lo que suele plantear en general la ciencia social. Porque una cosa es pensar que la pandemia tiene consecuencias sociales. Otra cosa es pensar que eh, la ciencia social puede ser una ciencia auxiliar de otras miradas. Me parece que lo que se pierde en esos abordajes, que no dejan de ser ciertos, es que la pandemia en sí mismo es un fenómeno social. Y es un fenómeno eminentemente social. ¿En qué sentido? Que más allá de que lo desata un proceso biológico, el desarrollo de la pandemia depende de los comportamientos. Esto es, el desarrollo de la pandemia no depende solo ni fundamentalmente eh, del virus, ni del modo en que se contagia el virus, sino que ese virus se contagia a partir de cómo nos comportamos. Con lo cual, eh, el comportamiento está en el núcleo, no es auxiliar y no tiene que ver solo con las consecuencias que las podemos analizar de las ciencias sociales, y de otras disciplinas, sino que tiene que ver con su propio desarrollo. Eh, y esa pandemia como fenómeno social depende fundamentalmente, decía, de los comportamientos, esto es de lo que hacemos o dejamos de hacer, o lo transformamos o cómo lo hacemos, pero esos comportamientos están determinados fundamentalmente por las representaciones, esto es por los modos en los que nos explicamos lo que está ocurriendo. Y creo que la disputa de fondo en todas las sociedades en esta pandemia ha sido una disputa por las representaciones. ¿sí? Una disputa por las formas en las que nos explicamos lo que ocurre, que tiene que ver con la segunda pregunta que me pedían, que era bueno un balance de qué ocurrió con esos comportamientos y representaciones. Y creo que esa disputa por las representaciones se ha dado, se da, se sigue dando fundamentalmente en tres planos. ¿Sí? un plano epistemológico un plano emocional y un plano ético y que vale la pena poder analizar esos tres planos y que ha ido ocurriendo ¿sí? un plano epistemológico tiene que ver con aquello que somos capaces de construir en nuestra vinculación con la realidad ¿sí? nuestro conocimiento sirve fundamentalmente para actuar pero como se encuentra atravesado por emociones y por valoraciones eh, también existen Obstáculos epistemológicos que surgen del propio desarrollo de nuestro conocimiento o de esa interacción con las emociones y las representaciones. Y lo que creo en ese balance que ha ocurrido en nuestra sociedad es un conjunto de derrotas en esos planos. Si nosotros entramos a la pandemia muy bien en el plano de la representación, entramos a la pandemia con un presidente que planteó que la vida y la salud de la población valían más que otros valores como la ganancia o el confort, planteó que quizás había llegado la hora para algunos poderes económicos concentrados de ganar un poquito menos y entender que somos una comunidad, que tenían que abordar, empezó con una serie de medidas de cuidado que buscaban, más allá de su acierto, de sus errores, de ir conociendo, de la incertidumbre, de lo que iba apareciendo, que intentaba realmente proteger a la población, y se fue con los meses degradando en formas de asunción. Yo lo planteo, una deriva corporativa, básicamente, donde se fue generando desde la propia sociedad, desde problemas en la comunicación y en las acciones gubernamentales, desde el rol de la oposición, se fue generando una situación donde cada quien empezó a reclamar por sí mismo, y tendió a primar esta forma de subjetivación neoliberal, que era ya muy fuerte previo a la pandemia, no es que apareció con la pandemia, en la cual solamente nos podemos pensar como víctimas o solamente nos podemos pensar como sujetos de derecho, pero siempre de lo que a nosotros nos corresponde. Y entonces lo que aparecían eran reclamos corporativos de excepción a la norma, ¿sí? en lugar de plantear la lógica de eh, qué es lo que yo puedo aportar a una catástrofe colectiva desde mi lugar. ¿Sí? Y creo que esto fue deteriorando el lazo social ¿sí? en esta lógica de pensar bueno cómo se desarrolló ese, ese balance, en donde digo, creo que se derrotó un principio fundamental que es el principio precautorio, ¿sí? que es si tenemos distintos escenarios e incertidumbre, tenemos que suponer el peor escenario para evitar que ocurra. ¿Sí? Eh, lo hemos visto con la dificultad y la mala gestión de los repatriados al comienzo de la pandemia, pero eso quizás podíamos decir era difícil de verlo en ese momento tan temprano, pero lo hemos visto otra vez a fines de 2020 y comienzos de 2021 con las variantes, y diría, podemos llegar a vivirlo una tercera vez si no se actúa a tiempo hoy con la variante India. Esto es, hay una medida que se ha demostrado a lo largo de toda la pandemia, que es la más costo efectiva, que es el control de ingresos, impedir que ingrese el virus, y parece que no somos capaces de ponerle un límite pequeño a los sectores que viajan, ¿sí? para tratar de controlar esa situación, que en muchos lugares del mundo ha sido la medida más costo efectiva, porque la que menos costo tiene para el conjunto de la población y sobre todo para quienes más sufren. Segunda... Cuestión, decía, primero el nivel epistemológico, el segundo, el nivel emocional, que iba con la tercera pregunta que me hacían, que cómo pensar los mecanismos de defensa. Creo que ante una situación catastrófica era fundamental, eh, yo a partir de mi trabajo sobre procesos genocidas, y por eso me acerqué a estos temas, lo empecé a escribir antes de la cuarentena, ya a comienzos de marzo 2020, eh, decir, cuidado con qué vamos a hacer como sociedad con los mecanismos de defensa que aparecen ante situaciones catastróficas, que son los mismos que tenemos en nuestra vida cotidiana, pero que no funcionan igual, ¿sí? que generan muchísimo más daño. Y destacaba dos, básicamente, el conjunto de mecanismos de negación y el conjunto de mecanismos de proyección. ¿sí? Las distintas formas por las que tratamos de no hacernos cargo, no este, rechazamos la posibilidad de comprender algo que nos pone en peligro, ¿Sí? que en la vida cotidiana puede ser un mecanismo muy protectivo, puede ser un mecanismo muy útil, que ante una catástrofe es un desastre, ¿sí? cuando una sociedad no es capaz de poder identificar el riesgo. Y era algo muy lógico que ocurriera, porque ocurrió prácticamente en todas las catástrofes, o por lo menos en las que yo he trabajado más, que son los procesos genocidas, y fue identificada por quienes los resistieron como el principal problema. Cómo hacer, por ejemplo, la resistencia judía al nazismo, constituyó que políticamente su principal problema era quebrar la naturalización y negacionismo de la población judía acerca de su destino de exterminio. Y era dificilísimo quebrar eso. ¿Sí? Poder entender que el destino era el exterminio para poder enfrentarlo. Aquí por suerte el destino no es el exterminio, pero hay una realidad difícil, durísima, que hay que poder entender para poder confrontar. Y luego la proyección. Transferir la frustración, el resentimiento en otro, ¿Sí? Encontrar un culpable, lo hemos visto mucho a fin del año pasado con los jóvenes, pero apareció con la población oriental, apareció en formas de antisemitismo más o menos abiertas, a, si ¿sí? a ver si encontramos, apareció con el gobierno, a ver si encontramos alguien que tenga la culpa. ¿sí? Y si alguien tiene la culpa, entonces podemos este, tranquilizarnos. Y por último, eh, el, el desafío del, ter del tercer nivel, que es el plano ético-moral y que tiene que ver con la cuarta pregunta, porque también se vincula a los desafíos a futuro, porque mi visión un poco amarga de este año, pero creo que es reversible, amarga pero no eh, pesimista necesariamente, porque creo que la podemos combatir, es que tendieron a primar nuestras peores emociones, ¿sí? que no pudimos recuperar emociones humanas que son muy positivas, como la vergüenza, como la culpa, que son condición de posibilidad de la responsabilidad avergonzarnos es entender que algo de nuestra acción le hace daño a otro, ¿sí? y es sufrir por ese daño que le hacemos a otro. Bueno, en el plano ético-moral tendió a primar esto de una comunidad en la cual cada uno se salva como puede, ¿sí? y tendió a primar que el, el valor de, de, de la perseverancia en la vida cotidiana o la ganancia puede ser más importante que el valor de la vida se ocultó permanentemente, desde los medios de comunicación, en general, desde todos los lugares, la, el sufrimiento del personal de salud, que ha vivido un año tremendo, que está al borde de, de las, en la superexplotación, al, ni los niveles de estrés, digamos y donde parece que hay una sociedad que no, no está dispuesta a responder o a hacer lugar a eso, eh, a ese sufrimiento, ni que hablar el de las propias familias eh, que han vivido una una situación de, de, de mucha dureza en el atravesamiento de la enfermedad, o incluso de la imposibilidad de, de despedir a sus seres queridos. Eh, entonces, bueno, me parece que aquí está, en, en el tiempo que, que tenía, eh, el eje de, de algunas de las problemáticas que me habían pedido abordar, pero que creo que el elemento positivo es que no están en modo alguno resueltas, Sí, esto es, vivimos una mala secuencia en un año que fue de, de, de más a menos, pero no terminó. ¿sí? Y creo que la sociedad todavía eh, sigue lidiando con esto y puede producir nuevas transformaciones. Hay un elemento positivo en la posibilidad de vacunación. Eh, y creo que, bueno, que es importante poder tener un balance crítico eh, que nos ayude a seguir librando esas batallas por el sentido y por la representación. Y por ahí cierro con algo que veía en un comentario. Apenas empezamos cuando hablaban, no me acuerdo si Natalia o Mora, pero que decían que este no es un tema de la ingeniería de esta charla, y el comentario decía y lo comparto en muchos niveles es un tema de la ingeniería, ¿sí? el comentario decía en las cuestiones de la ventilación, que son fundamentales, pero te diría en el diseño de las lógicas de las restricciones, en la logística necesaria para la vacunación, en la logística necesaria para cambiar los desplazamientos, eh, los sistemas complejos requieren de la articulación de numerosas disciplinas, uno de nuestros problemas fue no entender eso, y yo lo decía de un modo quizás un poco duro y con todo mi amor y mi reconocimiento al personal de salud, pero decía, eh, si ponen a un médico a diseñar una cuarentena, nos va a ir tan bien como si me mandan a mí a la guardia de un hospital. O sea, eh, hay que entender que los fenómenos complejos requieren esos abordajes múltiples que implican que eh, hay procesos que son de carácter social y que entonces no pueden ser abordados sin gente que maneje el carácter social, así como sin gente que entienda la, la, las problemáticas de la salud mental, así como sin ingenieros que puedan pensar este diseño de sistemas para articular las necesidades en, en una pandemia. Así que quería, pero, pero justamente involucrando en la importancia de esto que organizan, que, que con mucha más razón, porque creo que también involucra muchas cuestiones de ingeniería. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muchas, muchas gracias Daniel por tu intervención. Reafirmamos entonces que, que estamos en el conversatorio, que trajimos a la conversación un tema que también eh, se vincula con la ingeniería ¿no? y con esto de pensar las particularidades de los fenómenos complejos y todas las intervenciones eh, multitransdisciplinarias que, que requiere un fenómeno de, de, de esta complejidad. Fue pues, muy interesante el repaso que hiciste sobre, sobre la, las disputas de esas representaciones en, en los términos epistemológico, emocional y ético. A mí ya se me ocurre... Preguntas, pero la verdad es que, que, que quizá eh, eh, si, sigamos con, con las presentaciones y después recuperamos todas las preguntas. Pero me quedo pensando en esto del, del deterioro de los lazos sociales, ¿no? Y pienso si vos, vos comentaste esto de que, bueno, de que todavía no están resueltas y que de alguna manera se pueden revertir o modificar. Me pregunto si esos lazos sociales son, son recuperables, de qué manera, ¿Qué, qué pasa también ahí con lo vincular. Este, y si es quizá ese el lugar desde donde pensar. Este, una posible salida eh, eh, un poco más optimista de, de la pandemia si querés te lo dejo como ahí picando y, y, y lo retomás al final me, me quedó muy, muy en, en la mente ese, esa cuestión del deterioro de los lazos sociales este, bueno, seguimos con, con Santiago ¿verdad? Sí, seguimos con Santiago bueno, buenas tardes espero que se escuche bien muchas gracias a los organizadores este... Evento tiene muchísima gente que está mirando, así que me parece, eh, conociendo un poco cómo ha venido este asunto de los Zooms y del YouTube en pandemia, es una convocatoria muy importante. Yo también, como Daniel, voy a seguir las preguntas que me mandaron orientativas. Primero quiero decir que coincido en un 98.3% con Feierstein, es una coincidencia muy alta. Eh, y quisiera empezar por lo último que él dejó, que es el sufrimiento del personal de salud. Eh, creo que es uno de los ejes efectivamente menos, menos tocados en los medios de comunicación. Eh, y me parece que se conoce poco el, el nivel de estrés, de angustia, de, de tentativas de suicidio, de abandonos de trabajo, de renuncias de enfermedades cardiovasculares, de insomnios, de ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera, que sufrió y sigue sufriendo todos los trabajadores del conjunto, de los trabajadores de la salud, no solamente los que trabajan en las terapias intensivas, que por cierto han tenido que comunicar malas noticias con una frecuencia muchísimo mayor a lo que es habitual en la práctica del intensivismo, esto solo ya es un factor muy grande de estrés. Todos los trabajadores de la salud vivimos menos que la población general y esto es una muestra de por qué. Este, no solamente los médicos, los terapeutas, los trabajadores sociales, los este, uh, enfermeros, los camilleros, los kinesiólogos, los laboratoristas, los bioquímicos y bioquímicas, todo, todos los distintos eh, oficios y profesiones que convergen en la atención de la salud. Eh, creo que si tuviésemos que buscar una fuente de inspiración para cuidarnos mejor, tendría que ser esa, la del personal de salud sufriendo un, un, un estrés inédito. La primera pregunta que me mandaron los, las organizadoras es, ¿qué podemos esperar que suceda con nuestra salud mental en el contexto de una pandemia? Bueno, la pandemia es una mala noticia, no es una buena noticia, es una catástrofe, eh, y solo se puede esperar salir mal o salir muy mal de una pandemia. No hay, no hay otra posibilidad. Es imposible salir seco si uno se tira la pileta. La pandemia viene a arrasar eh, eh, de forma inesperada e inédita. Nos tomó a todos por sorpresa. Esta pandemia tiene muchos niveles de análisis. Algunos que son más académicos, otros son más prácticos, más clínicos. Eh, de esta pandemia, en sus distintos aspectos biológico, cultural, social, etcétera, comunicacional, vamos a estar hablando por décadas. La primera pandemia de la era digital, transmitida 24 por 7, eh, nunca antes hubo una pandemia transmitida como esta, con todo lo positivo y lo negativo que eso trae. Entonces... Esto tiene un impacto negativo en la salud mental, inicialmente, y nosotros los que hemos tenido el privilegio de acceder a micrófonos y de tener la posibilidad de comunicarnos con la, con la sociedad, algunos hemos elegido un camino menos alarmista. Yo personalmente me he cuidado muchísimo de no salir en televisión o en radio diciendo se viene una ola de suicidios, cuando muchos colegas sí lo hicieron como presidente de la asociación de psiquiatras más grande del país, lo hemos discutido mucho al interior de la asociación, en la comisión directiva, y hemos elegido una postura ético-comunicacional que favorece un intento de ayudar a los demás a entender lo que está pasando y no una sobreabundancia de datos de alarma este, en relación a lo, que, eh, a lo que la gente recibe. Por supuesto que es una mala noticia, ¿qué puede pasar con nuestra salud mental? Que empeore. Eh, no me anoto en la lista de los filósofos que al principio de la pandemia auguraban, digamos, la revolución socialista o el triunfo del bien sobre el mal, etc. Por el contrario, creo que la pandemia, lo mismo que un relámpago en el medio de la noche, ilumina con extraordinaria nitidez, pero por una fracción de segundo, rincones de la realidad que no estábamos acostumbrados a ver con tanta nitidez. Entonces, eh, tal vez el punto optimista que yo podría sacar de esta tragedia es, tratemos de recordar con la mayor fidelidad posible, esa instantánea que nos brinda la pandemia en todos los aspectos, la inequidad social, la mala distribución de los recursos, la expoliación de la naturaleza, y el desastre ecológico, el predominio de ciertos países este, minoritarios sobre la enorme cantidad de países, sobre todo al sur del Ecuador, la riqueza concentrada en poquísimas manos, el calentamiento global, y la enorme inequidad social sobre la cual esta pandemia eh, se asienta y nos agarra totalmente desprevenidos, especialmente en las grandes conglomerados urbanos como es el AMBA en nuestro país. La segunda pregunta dice, ¿de qué forma podemos sobrellevar estas experiencias que dejan marcas? Bueno, primero, todas las experiencias, casi todas las experiencias dejan marcas. ¿Mm? Podríamos entrar en una linda discusión sobre qué es una marca, qué es una huella amnémica, este, qué, qué tiene que tener una experiencia vital para dejar más marca o menos marca, y cuándo una marca es traumática y cuándo no. Lo que sí me gustaría decir acá además de que las preguntas son muy buenas, me gustaría decir que en general, siguiendo el modelo freudiano de Sigmund Freud, nosotros estamos esperando y estamos observando también que la, el, la, el mayor impacto en la salud mental viene en un segundo momento, lo que Freud llamaba la precup después del golpe, el, el Nachtraglicht en alemán, el segundo capítulo de la pandemia y que entonces recién, este, lo mismo vimos en la crisis 2001-2002 en la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, que tuvo una enorme repercusión inicial, esa crisis social, anomia, este, ah, desempleos eh, masivos, una crítica tremenda a la clase política, las marchas, etcétera sin liderazgos claros, produjeron en ese mes de enero del 2002, un aumento de tres o cuatro veces la cantidad de infarto de miocardio en la Ciudad de Buenos Aires, hay un lindo estudio de la Fundación Favoloro, y varios meses después empezó a verificar este impacto en las consultas por trastornos mentales. La tercera pregunta dice: ¿Cómo fue el tratamiento de los medios sobre la pandemia? Bueno, acá es donde tengo que tratar de controlarme y no agarrarme del micrófono por más tiempo del necesario. Yo creo que acá hay uno de los huesos más interesantes para roer. Eh, el aspecto comunicacional en pandemia, eh, en mi opinión, es uno de los que tiene más relación positiva y negativa sobre la salud mental de la población. Y creo que acá se suman varios factores. Uno es eh, lo inesperado de la pandemia y el desconocimiento desde la ciencia y desde la práctica política de este virus y de lo que podía pasar. La verdad que nos agarró a todos muy desprevenidos. Recuerdo, los especialistas en virus y pandemias, a principios de la, este, de, de la pandemia, no tenían la menor idea de cuánto iba a durar, por ejemplo. Pero luego, el fenómeno comunicacional es uno de los ejes centrales para entender cómo se vive la pandemia, eh, con qué palabras y con qué metáforas se la comunica, qué rol tiene el Estado, el gobierno nacional en esto, ¿Y qué rol tiene la oposición y los medios de comunicación que representan el poder real? Eh, claramente nuestro gobierno no cree en la comunicación social como un instrumento sanitario, a pesar del esfuerzo que modestamente hemos hecho muchos por tratar de persuadir en sentido contrario. Eh, en opinión de muchos, y, y nada de lo que yo digo tiene originalidad, yo simplemente acomodo algunas cosas que hemos pensado en grupo, este, la, la comunicación podría ser, y de hecho es, un instrumento sanitario tan específico como una vacuna, para lograr una cohesión social, para eh, eh, dar cuenta de, eh, de un futuro posible, digamos, a partir de una narrativa esperanzadora, que permita a, a la gente que está muy angustiada salir de este presente eterno, en el que nos conozcan a pandemia como si fuera la película El Día de la Marmota, y pensar que nos estamos cuidando hoy porque existe un mañana posible, eh, eh, pero para, es, para eso se tienen que dar varias condiciones políticas y comunicacionales que nos estarían dando, por ejemplo, una invitación narrativa a pensarnos en primera persona del plural. Y por último, ¿de qué manera se podrían eh, prevenir más los impactos en la salud mental a futuro? Bueno, eh, también es una buena pregunta. Yo acá quisiera hacer un comentario, ya que la audiencia es muy variada. Este, yo siempre fui muy admirador de, de la sociología. Eh, mi, en mi tesis, en mi investigación de doctorado, leí un montón de, de uh, trabajos escritos por sociólogos y sociólogas, y a mí me produce mucha admiración la... El desenfado del sociólogo, de la socióloga que mira el fenómeno desde un lugar original, desde un ángulo, a veces muy creativo, original. Los médicos y las médicas estamos más troquelados por, eh, por un imperativo clínico, que es eh, el intento desesperado de bajar el número de infectados y el número de muertos. Cuando... Desde el punto de vista, coincido totalmente con Daniel Feierstein, en que este, el fenómeno este es demasiado complejo para dejarlo solo en manos de médicos, por supuesto, y desde el inicio mismo tendría que haberse pensado un enfoque multidisciplinario real, no este, eh, para la tribuna. ¿no es cierto? sino realmente el trazado de políticas a partir de grupos de trabajo desde distintas disciplinas, no solo profesionales, también de representantes de la sociedad civil, de trabajadores y trabajadoras, de personas que viven en situación de calle o que viven en algunos de los 4.000 o 5.000 barrios carenciados que existen en nuestro país, etcétera, etcétera, como para poder encontrando soluciones. A la medida nuestra, nosotros no podemos hacer como Francia que cierra seis meses los bares y los restaurantes y tienen espalda económica para que no cierren después. Entonces, como este es el síndrome de la frazada corta, si te destapas la cabeza, se te destapan los pies, eh, y como los recursos son escasos, es necesario pensar en conjunto, y esto tal vez sea mucho pedir en una situación de emergencia, pero a futuro tenemos que sacar algunas conclusiones. Para que haya menos impacto de este tipo de catástrofes en la salud mental, se necesitan muchas cosas. Eh, en primer lugar, se necesita un mundo más equitativo. Eh, y la salud pública, que no significa sector público, ustedes saben que nuestro sistema de salud tiene tres sectores, el público, el privado, y el de las obras sociales, que se llama semi-privado muchas veces. Salud pública es otra cosa, es un concepto político que tiene como, como eje el axioma que dice, lo que existe para unos pocos se pretende para todos. Es decir, la salud pública vendría a ser el instrumento sanitario de la equidad social. No quiero decir justicia social para que no se me note demasiado, pero digamos equidad social queda un poco más este, académico. Para eso sirve la salud pública. Fíjense, y con esto cierro, para pensar a futuro, un concepto sanitario es el concepto de brecha sanitaria. ¿Qué quiere decir brecha sanitaria? Quiere decir cuántas personas que padecen una determinada condición patológica pueden acceder o no al sistema de salud. En nuestra región, no solo la Argentina, la brecha este, eh, de salud pública para la brecha sanitaria en la enfermedad esquizofrenia alcanza al 50%. Esto quiere decir que eh, del 1% de nuestra población que padece un trastorno esquizofrénico, la mitad de esas personas nunca en su vida, no bueno o malo, nunca en su vida van a tener acceso a un tratamiento, ni bueno ni malo, cero. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer un análisis muy clase mediero de este tipo de fenómenos, ¿no es ¿cierto? Los que tenemos casa con calefacción, con la heladera llena, la suerte de tener un sueldo depositado, tal vez una prepaga, etcétera, etcétera, los que hacen terapia, entonces este, hubo, discúlpenme la palabra, pero hubo un exceso de volutips al inicio de la pandemia, cómo hacer para dormir mejor, para llevarse mejor en pareja, todo bien, pero eso da cuenta de una fracción que tiene todo el derecho del mundo a vivir mejor, pero no del conjunto de los habitantes de nuestro país que muchas veces han tenido que hacer cuarentena en condición de calle o en vez del ministerio de soledad que, que, que, que hicieron en Japón, que me han preguntado varias veces qué opino de eso, lo que opino es que acá en nuestros barrios de emergencia hay 15 o 20 personas viviendo en 15 metros cuadrados. Eso tendríamos que tener un ministerio de la vivienda, no un ministerio de la soledad. Ojalá tuviéramos metros cuadrados deshabitados para que la gente los ocupe. Entonces, claro que esto es un fenómeno social, es un fenómeno profundamente político, es un fenómeno sanitario, es un fenómeno biológico. Fíjense cómo eh, la única, tal vez de las dos o tres eh, avances eh, sanitarios del último siglo indiscutibles, entre ellos está la vacuna. De las este, iniciativas que más han prolongado la vida y mejorado la calidad de vida está la vacuna. Y sin embargo, ciertos medios de comunicación que trabajan para el poder real y que trabajan, por ejemplo, para una embajada o para una marca de vacunas, han instalado en una parte de la población el temor de que se les peguen los cubiertos de metal en el cuerpo y hay gente que rechaza la vacunación, que no es obligatoria. Entonces, para cerrar, una, una imagen que suelo repetir y le pido disculpas a los que ya me la escucharon. Yo muchas veces pienso al estilo de Oliver Sacks, el neurólogo inglés, norteamericano. ¿Qué pasaría si viniera un plato volador con un antropólogo o un sociólogo de, de otra galaxia? Eh, por supuesto serían invisibles, no va a ser un plato volador que se ve haciendo esto. Este, ¿Qué pensarán de este pequeño planeta azul con estos tipitos y tipitas que tienen una distribución tan ridícula de las buenas cosas que nos da el planeta? donde una enorme proporción de gente sufre, y lo que existe para unos pocos no se puede generalizar. Ese es, en mi opinión, el principal problema sanitario político, ético y social en este momento que queda magnificado por la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Eh, eh, Nos parece recontra interesante cómo se van complementando las miradas, este, los enfoques, el tuyo con el de Daniel. Este, me quedo con, esto, con esta cuestión de, de, de cómo de alguna manera no se consideró la comunicación o no se la considera como instrumento sanitario. Eh, nos preguntamos también, y, y después hablaremos sobre esto en alguna de las preguntas, sobre cómo sería una comunicación que sí, piense, eh, que sí se piense como instrumento sanitario. Este, y, bueno, y, y, y el tema que sale siempre es eh, cómo se, se iluminan aquellas cuestiones que por ahí no estaban tan visibilizadas, eh, que tienen que ver con, con, con, la, con la pandemia como un fenómeno social político y, y fundamentalmente que pone en, en, en que a la luz las cuestiones de, de inequidad, de falta de equidad social, inequidad social. Eh, le damos el, el, el pie ahora a, a la intervención de Claudia. Bueno, nada, yo agradezco la invitación y eh, bueno... Saben que me desempeño en un hospital eh, público, estatal, eh, un, un hospital de los más grandes, de los este, seis nacionales que quedan, este, eh, un hospital de 500 camas, este, y voy a hablar eh, de la pandemia y de, de la intervención en un hospital, pero más enfocado desde la sociología de la salud. Este, ¿no? eh, con lo cual eh, bueno, voy a recuperar los temas de las desigualdades, este, de, la, este, de los espacios intervenidos y demás. Así que, bueno eh, como, como mis dos este, compañeros anteriores, yo recibí las preguntas también y en base a eso organicé la, la, la conversación. Este, de, cada, de cada disparador hice una, una lámina, una película, y entonces vamos a ir dialogando, este, vuelvo a repetir, desde el plano de la sociología de la salud a partir de la pandemia, por mi formación, que es este, este trabajo social. Este, bueno, voy a conectarme ahí con, las, con el Power. Sí, fíjate ahí, Claudia, que tenés la opción para compartir la pantalla. Ahí se ve. Eh, eh, todavía no, pero seguramente en breve. Ahí sí, ahí lo vemos. Perfecto. Bueno. A mí me pidieron que hable del proceso de, o de la definición de salud, ¿no? del concepto de salud. Este, en mi experiencia personal, yo eh, me formé con un sanitarista eh, que se llamó Florial Ferrara, este, hace muchos años, y entonces nos enseñaba en un excelente lector este, de todo tipo, de, de, de lo específico y de su expertise, pero de literatura, este, y entonces, eh, él, él nos enseñó que el concepto de salud es un concepto que se construye, es una construcción histórico-social, es un, es un concepto dinámico, y él decía que es como la, la salud es como el río de, de Heráclito, ¿no? se mueve este, todo el tiempo. Y se va construyendo en la capacidad de, de superación de los conflictos. Es decir... Es un proceso por el cual, en la medida que yo vaya sorteando conflictos, voy a ir construyendo mi capacidad de salud. También para mí, no quiero dejar de mencionar, eh, porque involucra a poblaciones, una dimensión de la salud es el concepto de, o es la, la dimensión o la categoría de la accesibilidad. La accesibilidad no significa que yo tengo que tener algo cerca, no, no, no lo quiero enfocar en una perspectiva geográfica, sino en términos de la capacidad de ejercer una demanda, ¿sí? la capacidad de ejercer cuidado, la capacidad de pedir atención. Y esto tiene que ver, esas capacidades las construyo de, de acuerdo a mis condiciones, o las condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales, en que he desarrollado mi, mi trayectoria biográfica. Entonces, es bien dinámico, se es en condiciones, siempre se es con otros y en condiciones, ahí eh, rescato la perspectiva relacional de Daniel y de, y de Santiago, que hablaban, ¿no? la idea de lazo, ¿no? lo que los franceses decían, la idea de fraternidad. Este, ¿no? Entonces, este, se es en condiciones. Y... Vinculado y recortado al tema de salud mental, también está la categoría o el concepto de inmunidad de salud mental. Es decir, cuanto más experiencia tengo, cuanto más manejo de poder de mi vida o de la experiencia de mi vida, mejor respuestas puedo dar a nivel psíquico. O dicho de otra manera... En mi capacidad de entendimiento que voy construyendo, que voy aprendiendo, y en mi capacidad de comprensión, elaboro, construyo pensamiento racional y experiencia. Y eso me da la capacidad para ir resolviendo problemas. Ahí quiero destacar la idea de dinamismo y de, este, de múltiples direcciones. Y a, nosotros, a mí me gusta hablar de proceso salud, enfermedad, y también estrategia de cuidado, porque el proceso de, de salud a enfermedad no se agota después de que termino de ir a una consulta, este, de la vacunación, y el COVID, además, algo que es poco visible, pero en algunos casos genera muchos pacientes crónicos, con lo cual la experiencia de vida cotidiana cambia absolutamente a partir de, de, de esto. De este, de este padecimiento entonces hay que incorporarlo porque nos tenemos que ir de la cama hospitalaria a la cama territorial lugareña a mi casa a encontrarme con otros que me cuiden y eso en escenarios de mucha fragmentación de pobreza este de heterogeneidad como también se dijo es todo un proceso de armado que a veces se puede y que a veces no se puede. Entonces, ¿con esto que quiero decir para terminar la idea de salud? Como la modernidad nos enseñó a que por un lado existía el cuerpo y por otro lado existía la mente, que por un lado existía esta división individuo-sociedad, para nosotros o para mi perspectiva, individuo y sociedad se interrelacionan es, es una relación de reciprocidad, y lo mismo cuerpo y mente. Se es con ambas condiciones, se es con ambas dimensiones, y lo social y lo singular dialogan todo el tiempo, se ponen en tensión, se articulan, y van eh, interrelacionándose uno con otro. Para, para mí, digo cuando preparé esto, ¿no? este, este ordenador... Bueno, ¿qué visibilizó la pandemia? Ya dijimos que la pandemia visibilizó todo el tema de las desigualdades sociales. Argentina es un país con pobreza estructural. Eh, la pandemia lo, lo, lo mostró, más aún, mostró las desigualdades en la, en la estructura social... Quiero destacar un concepto que desarrolla Gabriel Kessler, que es el de desigualdades cruzadas. ¿eh? Y ahí quiero incorporar, digo, dentro de un mismo grupo social, que puede tener la misma cantidad de ingresos monetarios, hay otra serie de, des de desigualdades. Y estos son a través de los componentes de raza y de género, por ejemplo. ¿no? Eso también lo desarrolla Nancy Fraser. Lo otro que visibilizó es el, la debilidad del sistema de salud, la fragmentación del sistema de salud, pero sobre todo la debilidad. digo Hemos, hemos visto eh, y hemos escuchado, eh, en, sobre todo el año pasado, cuando no se conocía nada de, de la enfermedad, eh, cómo hubo que, que equiparar, que poner al día los hospitales, eh, las terapias, el tema de los respiradores, y ampliar las camas, eh, preparar hospitales modulares, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero lo, también lo, lo, lo puso de manifiesto. Eh, además de que veníamos estructuralmente de tener una Secretaría de Salud y no teníamos un ministerio, ¿no? Empezamos, hacía meses, hacía pocos meses que teníamos un ministerio. Digo esto que no es menor, porque un ministerio te permite otros eh, eh, movilizar fuentes de financiamiento de distinta manera que una secretaría, por ejemplo. Entonces, en términos de política sociosanitaria, en términos de agenda pública, es muy importante. Eh, y lo otro que visibiliza es la precariedad sociolaboral, digo, todo, ¿cómo, ¿cómo impactó en todo el sistema de informalidad económica ¿no? en la población? Eh, Argentina, eh, como en el mundo, digo, el, eh, ha cambiado su, su forma de trabajo, digo, se, se, la sociedad industrial, este, yo no, no voy a hacer historia en esto, pero bueno, ha, ha sido desplazada y hoy este, abunda todo el abunda o tiene tiene fuerte impacto el tema de las economías sociales, eh, el tema de la informalidad económica, esto. Eh, con la pandemia se vio fuertemente alterado, con lo cual se alteran las experiencias de las vidas cotidianas de los sujetos. Y también visibiliza cómo se intervino el espacio público, el, el, el, el virus, al ser un, un virus comunitario, eh, aéreo, digo hubo que, bueno, hubo que poner las medidas que todos sabemos dentro del espacio público, y después, lo público en su acepción como espacio estatal. Es decir, eh, aparece fuertemente la idea de regulación del Estado. La, la, la regulación en la distribución de eh, insumos en el sistema sanitario, la regulación en el sistema eh, de eh, eh, estrategias de cuidado, digo, a ver, estoy hablando ya de barrios e, y de estrategias de cuidado en el conurbano. La idea de la implementación de comedores con el tema de la esencialidad alimentaria, la idea de, o, o las acciones vinculadas eh, en eh, los eh, relevamientos del cuidar este, ¿no? eh, para detección y para testeos, donde se interviene fuertemente el espacio público junto con las organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Quiero destacar esto porque si decimos que se es con otros, aquí fue el Estado con la comunidad, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones sociales, participando con distintos saberes, pero complementándose eh, en la... Eh, en estrategias de eh, cuidado de la salud pública en medio de esta pandemia. Y quiero decir, eh, no es el Estado versus la sociedad civil, no es el Estado versus las organizaciones sociales, es el Estado con las organizaciones sociales. Esto me parece también una idea central. Y lo otro que quiero decir es que las disciplinas sociales trabajan con los efectos de la pobreza y la desigualdad el trabajo social, la sociología, otras disciplinas, eh, eh, la, la, la psicología también, este, de las ciencias médicas, trabajan con los efectos de la pobreza y la, salud, y de, y la desigualdad social. Perdón. Eh, y entonces en, esto, en, esto, en, en, en, en esta pandemia, ¿qué es lo que se pone en juego también? Es pensar... El campo de la, del semejante, ¿no? Silvia Blechmar le decía el campo del semejante, es la otredad, ¿no? La filosofía puede decirle la otredad. Eh, es pensar cómo la pérdida de noción de un conjunto obtura todo el tiempo la posibilidad de pensar en otras heterogeneidades. Es decir, los, los individualismos, las corrientes vinculadas a las exaltaciones de los individualismos, nos, nos impide o es un obstáculo para pensar en un otro, un otro diferente a mí. Entonces la pregunta es: ¿qué hago con esa otra ¿O qué hago con, el, con ese campo del semejante? Y acá recupero algo, muchas cosas de lo que estuvieron diciendo Daniel y, y Santiago sobre todo, ¿no? Pero, bueno, ¿Cómo, ¿cómo transitamos en el hospital público lo social y el COVID? Bueno... Primero, haciendo un mapeo de todos los referentes en cada municipio, porque recuerden que al principio había que aislarse. Recuerden que también el espacio, eh, los espacios municipales, por ejemplo, estuvieron intervenidos contratando hoteles para aislar a sujetos, porque en las casas no se podían eh, contener y, y estar todos juntos, digo, ¿no? Esto, esto sobre todo fue el 2020. ¿En qué intervenimos? En problemáticas sociales complejas. Una disciplina sola, por sí sola, claramente no puede resolver un problema de salud con las características que tiene hoy. Y, y entonces nos tocó intervenir en estas heterogeneidades. El COVID más sin techo, el COVID más sin techo más oxígeno domiciliario. Con respecto a esto, digo, la, el mensaje de los medios de comunicación, que había que hacerlo, pero digo, es difícil decir, quédate en tu casa a alguien que no tiene casa. Eh, no digo que no haya que hacerlo, pero existen ¿no? unos escenarios. Eh, eh, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero te quedan unos minutitos. Ya, ya ir, termino, eh, y ya termino. Perfecto. Eh, el COVID más salud mental, que quiero decir, acá incluye pacientes con consumo problemático de sustancias, que en el marco de la ley 26.657 la reconoce como un padecimiento, lo corre, corre al consumo problemático de su perspectiva punitiva. El COVID más violencia de género, el COVID más discapacidad, jóvenes y gente grande discapacitada, en instituciones, desde hacía años que no tenía relación social con sus familias, eh, COVID más recién nacidos, ¿no? lo que implicaba tener una madre por ahí en una terapia y al recién nacido en la terapia neonatal, y el COVID más secuelas crónicas, lo que significa en términos de impacto en un barrio, en una familia, con, en condiciones de eh, vulnerabilidad, de, de, de debilidad este, en sus cuestiones habitacionales y, y demás. Laborales y demás. Y ya termino. El derecho a la asistencia, salud mental, salud pública. Bueno, me parece que esto es un esquema muy usado para eh, el abordaje en situaciones de catástrofes y de crisis. Entonces, bueno... Digo, destacar los servicios especializados en la punta de, de esta pirámide, servicios focalizados, no especializados y apoyos de la, de la familia y la comunidad. Digo, esto en, en las experiencias en los barrios entre iguales este, es eh, como primera entrada de un gran apoyo, de un gran sostén. Eh, incluso para los profesionales, este, ¿no? Entonces, ahí las organizaciones sociales, los voluntariados, eh, eh, las instituciones este, sociales, bueno, dando, dando acompañamiento. Y los servicios básicos y de seguridad. Eh, digo... Acá eh, yo hablaba de derecho a la asistencia. Eh, hay que poner en visibilidad también el derecho a la asistencia. Es una acción del Estado, debe, debe estar legitimada. Eh, es una responsabilidad del Estado el derecho a la asistencia. Y por último, pensar la sociedad argentina en la salida de la pandemia. Bueno... ¿Cómo pensar que el semejante, o es posible volver a pensar que el semejante es toda la humanidad? ¿Eh? ¿Es posible desarrollar procesos de identificación con el sufrimiento del otro? Promover dispositivos institucionales que no solo garanticen la condición de supervivencia biológica. En el largo plazo, o en el mediano plazo, es reconocer que el sujeto no solo, que nosotros, los otros, eh, no solamente tenemos necesidades biológicas, sino que los sujetos somos sujetos deseantes. ¿sí? Y esto también es importante para el desarrollo de la salud mental. Y después, bueno, nuevamente, ya lo dije, pero eh, rescatar, este, potenciar la respuesta de las comunidades y de las organizaciones sociales y recuperar el espacio público para la construcción de lo común. Eh, eso me parece eh, fundamental, no, eso, eso lo desarrollan bien algunos este, filósofos eh, italianos, Franco Bifo Berardi lo desarrolla muy bien, digo, no, cómo, cómo se vuelve a construir lo común en, en escenarios de heterogeneidad y de profundo individualismo. Así que bueno, ahí mi participación y espero que haya sido de, de utilidad. Muchas, muchas gracias Claudia por, por traernos estos aportes que, más conceptuales sobre cómo pensar a la salud como un proceso histórico dinámico, esta cuestión de recuperar el espacio público eh, eh, como, como un espacio también, también para construir y para volver a pensar eh, este, lo social como, como posible salida de la crisis. Este, la, las preguntas están, el chat está muy, muy dinámico, este, así que eh, sobre el final, cuando... Después de la intervención de, de Florencia, vamos a estar ahí recuperando las preguntas que fueron dejando para cada uno de los y las expositoras. Ahora sí le damos el, el pase a Flor. Mira mi salud. ¿Estás eh, silenciada, Flor? Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, voy a tratar de ir muy rápido, pues la verdad es que, que preparé bastante material y voy a tratar de, de que lo podamos hablar de manera dinámica, sobre todo por algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat y que fui leyendo. Eh, en primer lugar, lo que no se nombra no existe, es bastante desesperanzador, que hablemos desde la estructura social o desde miradas eh, relacionadas a paliar los efectos de la pandemia, y todavía no se nos cuesta muchísimo hablar e incorporar el enfoque de género. no Es como que el enfoque de género está todavía en bueno las cosas de minas, los problemas de las minas, y también está esto. Entonces, agradezco mucho. Eh, Claudia incorporó el tema de las desigualdades cruz, eh, cruzadas y me parece fundamental, eh, ¿por qué? Por los datos. El 80% de las trabajadoras que están enfrentando en la primera línea de salud, son mujeres. ¿sí? Y esto me parece más que interesante para que analicemos cómo es la representatividad de las mujeres en lo que tiene que ver con básicamente las tareas laborales. Eh, la tasa de feminización que nos mide esta representatividad nos dice que en lo que es servicio doméstico no remunerado y sabemos que también no remunerado, las mujeres representan el 98,5% en lo que es educación el 75,4% es la tasa de feminización, y en lo que es servicios sociales y de salud, el 70% en Argentina. ¿sí? Hoy tenemos en la Organización Mundial de la Salud un equipo de expertas y expertos en donde solo el 20% de ese equipo son mujeres. Entonces, ¿con qué dicotomía nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que las mujeres estamos sintiendo el peso, el cansancio, ahora voy a hablar de salud mental, de, la, de, de sostener la pandemia, pero nadie está hablando de nosotras. Y quienes están decidiendo son personas que nos están congeniando y haciendo los malabares que las mujeres estamos haciendo por la doble o triple carga en los cuidados. Entonces se me ocurre que podamos, tal vez, dividir en algunos tópicos ¿sí? las cuestiones que tienen que ver con el género desde un aspecto como radiográfico, si se quiere. En primer lugar, es esto que acabo de mencionar sobre cómo es la tasa de feminización en la ocupación de las tareas. ¿Qué, ¿Cuáles son los lugares en donde las mujeres, eh, en donde estas tasas de ocupación, digamos, las mujeres estuvieron en primera línea? Bueno, dijimos, servicio doméstico, los cuidados, el tema de la educación y el tema de la salud. ¿no? Con tasas de feminización de más del 70%. Esta ya es una radiografía muy este, fundamental a la hora de delinear, si se quiere, políticas públicas. Después, ¿cuáles son los problemas que tienen las mujeres? Y acá empezamos a hablar de la cuestión del encierro, ¿no? Porque el encierro, obviamente, acrecentó las desigualdades que no solo están dadas, obviamente, por lo económico, que podemos, la verdad, desarrollar este, bastante, pero bueno, tengo 10 minutos, después me pueden hacer preguntas y por ahí, ahí puedo profundizar. Pero también lo que tiene que ver básicamente con eh, el encierro en, en las situaciones de, de mujeres que además hay un sistema de justicia y, y de protección del Estado en el que no pueden confiar. Entonces tenemos una, eh, una cuestión de verse perjudicadas económicamente, y que esa, esa situación genera un mecanismo de dependencia en donde las quedan las mujeres encerradas con el agresor. Y obviamente con hogares donde también forman parte las infancias. Lo que me suele suceder es que cuando se habla del enfoque de género se habla muy poco de las infancias. Y esto también es muy, si se quiere, sintomático de una sociedad adultocentrista, en donde todo lo que tiene que ver con las políticas de las infancias que en general son acompañadas por mujeres, por esto que decíamos, no, de la representación de la educación y demás, han estado completamente ausentes. No se tiene en cuenta la salud mental de las infancias y como si fueran, como que si los problemas de la salud mental comenzaran en la adultez, eh, lo cual también habla de la radiografía social que es, fuimos siempre antes de la pandemia, no. Porque la pandemia, como se dijo, desnuda, obviamente, estas inequidades. Eh, se me ocurre también poder plantear, que obviamente no lo puedo desarrollar, pero que la pandemia nos viene a demostrar un sistema productivo que comienza a colapsar, que tiene que ver con la aglomeración en, en las ciudades, que tiene que ver con una productividad basada en la deshumanización de los vínculos, y estos, o sea, estos dos tópicos, y el tercero, que tiene que ver con un una red social de cuidados que es muy frágil y que ante una pandemia se rompe. Bueno, ¿por qué se rompe? Y acá vuelvo al enfoque de género. Porque la estructura social, que es la familia, que es una estructura atomizada, cerrada e individualista, sigue depositando las tareas de cuidado en las mujeres con la institucionalización de los mismos. Entonces, mientras sigamos apostando, obviamente, esta estructura social, tiene que ver con un modelo también de consumo, ¿no? Individual, acelerado, porque no se colectiviza estos cuidados, no se colectiviza el sostenimiento de la vida y sigue, digamos, que siga atomizado en las mujeres, bueno, tiene que ver también con una sociedad que pone estas cuestiones en un lugar de menor valor, que por consiguiente es el lugar también que se precariza, en donde se precariza a las mujeres, ¿no? 7 de cada 10 mujeres en el mundo, dice la CEPAL, son pobres. Y efectivamente, si analizamos los deciles de ingresos en Argentina, eh, vamos a encontrar una tasa de representación feminizada en los deciles de ingresos más bajos, puntualmente del 1 al 3 decil, las mujeres, sobre todo en el 1, duplican la representación de, de esa pobreza en relación a la masculinidad, y de, del 7 al 9, del séptimo al noveno decil, o al décimo, eh, vemos que justamente son los varones los dueños, los que tienen mayor capacidad adquisitiva, los que tienen una ampliabilidad más formal, y demás. Y acá me traslada obviamente al mercado de la informalidad laboral, que en Argentina es alto per se, pero que además nos demuestra que las mujeres entre los 18 a los 29 años triplican lo que es la cifra de desempleo general. Y esto es eh, más que interesante para haber generado algún tipo de política pública para atender a estos grupos humanos. Lo que vemos es que Argentina ha avanzado mucho, si se quiere, todavía falta, en el poder generar, si se quiere, un diagnóstico. ¿sí? Bueno, pasa esto con las mujeres, pasa esto en este grupo, pasa tal cosa, pero nos cuesta mucho que esos diagnósticos, se incorporen al diseño de las políticas públicas, porque quienes diseñan las políticas públicas en general son varones que no incorporan el enfoque de género, o que incorporan el enfoque de género de una manera como eh, segmentada y aislada. Que no es nada más que, eh, la, la, obviamente, el, el síntoma de cómo estamos las mujeres en la sociedad, ¿no? convengamos um, Vuelvo sobre el aumento de la violencia de género al interior del hogar, esto se profundizó, la tasa de femicidios del año pasado fue realmente muy escalofriante y si a eso le sumamos, que además Argentina mide muy mal los femicidios, eh, nos encontramos con que seguimos sin tener datos certeros de cómo es el aumento de esa violencia. ¿sí? Eh, nos encontramos con mujeres que tenían más de 10 denuncias hacia su agresor y terminaban siendo parte de la estadística de los femicidios, con lo cual, que algunas de las políticas que hayan sido para paliar esto, hayan sido políticas de maquillaje, lo digo simbólicamente, de maquillaje, eh, también es preocupante, es preocupante, y nos demuestra eh, una poca capacidad de priorizar quiénes están atendiendo a la pandemia, quiénes están llevando los efectos. Por supuesto que esto puede despertar una discusión sobre no... Esto, esto no es así, estás exagerando, que es lo que nos suelen decir a las personas que planteamos la perspectiva de género y demás, pero, por ejemplo, se me ocurre eh, un dato más que revelador, que es la tasa de investigadoras mujeres en las publicaciones sobre pandemia, en las científicas, ¿no? Digo, tenemos mujeres preparadas para hacer investigación sobre la, la pandemia, si bien siempre somos, además, representamos de 10 eh, científicas y científicos, nosotros somos, no, no superamos el 30%, ¿no? Pero equiparando esto, solo uno de cada tres publicaciones, una de cada tres publicaciones sobre la pandemia las hicieron las mujeres. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que nos dimos cuenta con algunos datos, eh, que yo lo dejé el otro día, pueden ir a buscar las fuentes de esto, en una nota que salió en El País, está en, en mi Instagram, en, en el feed, es la, la anterior publicación a, a la última, nos damos cuenta que eh, las mujeres investigadoras tuvieron que bajar su ritmo de trabajo porque quedaron al interior del hogar y es imposible investigar en esas condiciones. Pero sobre todo, otro de los datos más interesantes es que los hombres aumentaron su participación en las investigaciones. Los hombres aumentaron su desarrollo profesional, no es que bueno, no bajaron, pero por lo menos se mantuvo. No, aumentaron la posibilidad, no digo, bueno, tuvieron más cantidad de tiempo. Eh, esto me habla, obviamente, de una eh, distribución de los cuidados, que es la cifra que vemos básicamente siempre, que es que las mujeres le dedican 30 horas semanales a las tareas de cuidado, crianza, es decir, tenemos 6 días semanales, podríamos decir, que el día tiene 24 horas, y esto es entre las 26, 26 y 30 horas de trabajo, y los hombres le dedican aproximadamente entre 9 y 14 horas semanales. Así ¿no? que efectivamente duplicamos y triplicamos el trabajo dentro de nuestro hogar. Y esto rompe un poco lo que es el mito de la igualdad o de la conquista de las mujeres, que yo en ese sentido soy un poco más eh, pesimista, si se quiere, porque siento que estos discursos inflan una condición en las mujeres hoy en día que no es tal, que no es tal y se... se ahí, está presente, eh, que es el mito de que ¿no? está, la, la, las mujeres llegamos, las mujeres estamos, sí, las mujeres llegamos, y cuando viene una pandemia, nuestra prioridad es nuevamente sostener los trabajos de cuidado, porque no importa si llegamos a ser CEOs, CEOs de Microsoft, o la mujer más importante, con un puesto increíble, vamos a tener que ocuparnos necesariamente de los trabajos de cuidado, porque hay una socialización en función de eso, Así que imagínense que la desigualdad se traslada a mujeres formadas, que son científicas, imagínense lo que pasa en las mujeres de los estratos más pobres. Y acá quiero llegar al tema de los hogares monomarentales. ¿Por qué le digo monomarentales? Le digo monomarentales porque en Argentina representamos entre el 11 y el 18% ¿sí? de la construcción de los hogares totales, es un montón. Eh, no tenemos una política pública desarrollada para estos hogares, sin embargo, la Asignación Universal por Hijo ha sido una de las mejores políticas públicas, pero no fue exclusivamente desarrollada para estos hogares. Y las asignaciones, todo el régimen de las asignaciones, genera una eh, contrariedad con aquellos padres, varones, que sí están ocupados. Entonces, antes, como considera que hay un núcleo familiar, porque esos hijos tienen ese apellido, no otorgan esas asignaciones a las mujeres, en general están, son hogares en donde hay un divorcio y los padres no pasan la cuota alimentaria. Las cifras son eh, muy profundas a través de una investigación que hizo Mariana Carvajal y que está publicada en página 12 hace cuatro días. Nos encontramos con que en los hogares eh, monoparentales solo reciben, de esa totalidad de hogares, el 30% recibe la cuota alimentaria. O sea, las mujeres quedan solas al cuidado de sus hijos sin recibir la cuota alimentaria. Pero no solo eso, sino que se acrecentó con la pandemia que es lo que surge de la investigación, el incumplimiento de la cuota alimentaria, en donde 8 de cada 10 denuncias que llegaron a los patrocinios gratuitos fueron por el incumplimiento de la cuota alimentaria. Entonces, no solo somos más este, pobres antes de la pandemia, sino que además la pandemia empobreció a las mujeres, empobreció a las infancias. A mí lo que me alarma muchísimo, y voy a ir redondeando, no sé si tengo, tengo 3 4 minutos más, porque tengo que... Eh, bueno, estamos medio sobre el tiempo, pero si querés, como... A, eh. a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres y demás, no mencionamos la feminización de la pobreza como un fenómeno social y como un fenómeno que obviamente dejó la pandemia desnudo y sobre todo, no desnudo el fenómeno, porque el fenómeno está y yo soy muy partidaria de decir que el... Todos estamos viendo ese fenómeno. ¿sí? Lo que deja en claro es el abandono hacia ese fenómeno. El abandono de la feminización, de dejarnos siempre como, como últimas en el diseño de la política pública. ¿no? Como, bueno Es algo que le pasa a algunas de las mujeres. ¿no? Es algo que forma parte de la estructura social. Y, y forma parte de la característica principal de la estructura social. Digo, si tenemos la situación eh, si se quiere, epidemiológica más eh, fuerte de, de, de los últimos tiempos, estamos viendo que esto está repercutiendo más fuerte justamente a las mujeres y a las infancias, entonces, lo que yo estoy viendo es que, lo, lo que donde más tendríamos que acelerar en políticas públicas para poder generar mejores niveles de equidad, es justamente en las mujeres, y eso se va a trasladar necesariamente a las infancias. ¿Por qué se va a trasladar necesariamente a las infancias? Bueno, básicamente por esta cuestión de que las mujeres estamos a cargo de las infancias. O sea, sería ideal que no sea así, que haya estructuras colectivas de redes de cuidado, que no pasen solo por la formalización de la institucionalización, porque cierra un colegio y no tenés que cuidar a los pibes, es así, yo hablo así muy coloquialmente. Pero bueno, ahora bien, voy a cerrar con esto. Según la dirección de género que eh, dirige Mercedes de Alessandro en el Ministerio de Economía, muestran que el 16% del Producto Bruto Interno lo sostienen las mujeres. Si midiéramos el trabajo doméstico y de cuidados que estuvimos haciendo las mujeres a lo largo de todos estos años, ¿sí? estaríamos representando el 16% del Producto Bruto Interno. Seríamos, si se quiere, eh, la, la, el, el, el área que más que más genera contribución a bueno, el enriquecimiento y a, al sostenimiento del Estado. Ahora bien, del 16%, pasamos a casi el 22% en pandemia. O sea, miren si habrá sostenido las mujeres, ¿sí? la, la, básicamente la crisis, porque la palabra es crisis. Pero ahora bien, ¿con qué voy a cerrar? Con que estos trabajos, ¿sí? en el 76% de los casos están en la informalidad. ¿Por qué? Porque seguimos siendo desvalorizadas y esto se traduce, obviamente, en que nuestros empleos no estén registrados. Y esto parte, obviamente, yo lo hablo mucho, de una construcción que tiene que ver no solo con la estructura productiva, sino con una estructura cultural que está sedimentada sobre sesgos de género muy fuerte, en donde las tareas de cuidado, de educación y de enseñanza son menos válidas socialmente y esté menos válida socialmente, no es una cuestión del orden de la inocencia social, sino que es una cuestión, ¿sí? Digitada, organizada y preparada durante un montón de años, ok, para que las empresas estemos al servicio del desarrollo social, y seamos consideradas como ciudadanas de segunda. Sigamos en una situación de ciudadanía en donde no somos prioridad. Y miren si esto que estoy diciendo... No será así que yo sigo escuchando cuestiones sobre el desarrollo de la pandemia sin incorporar el enfoque de género como prioritario. Pero los números están. Somos las que estamos en la primera línea, somos las educadoras, somos las que sostuvimos adentro de los hogares, somos las que representamos el 21% del PBI. Las industrias bajaron todas en la participación del PBI, ¿no? de los diferentes sectores industriales. Ahora, el sector de los cuidados aumentó de un 16% a un 21%. Entonces, bueno, con esto cierro, obviamente tenía para hablar muchísimas cosas, por ejemplo, la situación eh, de, de, de la salud mental, ¿no? de las mujeres, que me parece muy interesante, eh, sobre cómo las mujeres suelen estar mal diagnosticadas, y así todos representamos a generar índices más altos de depresión, esto tiene varios factores, algunos a veces a los varones les cuesta ser diagnosticados por depresión, porque como un varón se va a deprimir, y también está el sesgo de que las mujeres nos deprimimos más porque tenemos más problemas emocionales. ¿no? bueno Esto es algo que está como muy investigado, pero efectivamente se sabe del eh, el factor social, además del hormonal, digo, además del biológico, de cómo está diseñada nuestra vida para que seamos las mujeres las que en general tenemos mayores problemas relacionados a la depresión o, digamos, algunos problemas del espectro. no Bueno, ¿qué está pasando con esta situación desde la salud mental? ¿Qué propuestas tenemos desde el sector de la psicología y la psiquiatría para esas mujeres que están adentro del hogar, sosteniendo sus profesiones, que se ven cada vez más en caída, y eso obviamente genera un impacto afectivo, afectivo y emocional, sostienen a sus hijos? Hay que sostenerlos emocionalmente, no es solo hacer la tarea con ellos, es sostener emocionalmente las frustraciones del Zoom que se corta o de la imposibilidad de tener un dispositivo para conectarlos, es sostener el hambre, es sostener la pobreza, es sostener también el mandato de la buena mujer con el marido que está en casa, entonces lo dejo trabajar porque es el que mayor ingreso tiene, pero a la vez yo no doy más, pero no lo puedo decir. Entonces, bueno, hay un montón de cosas eh, para seguir hablando de esto. Eh, pero les dejo que me puedan hacer las preguntas, y bueno, eh, no, no quiero acaparar más el tiempo. Muchas gracias. Bueno, este, gracias Flor, ya avisamos que nos vamos a pasar unos 10 minutitos para poder darle lugar a las preguntas. Muy interesante, si, si nos faltaban quizá algunos datos, algunos indicadores para poder justamente este, visibilizar las, las desigualdades que existen y que se profundizaron, no solo en función del género, también en función de otros, de otros ejes, ¿no? como la clase social, la etnia, que también aparecen ahí. Este, así que muy interesante el aporte de Flor. Ahora sí, este, le doy pie a, a, Na, a Natalia que quiera hacer un comentario y arrancamos con las preguntas que fuimos de alguna manera este, seleccionando para, para este bloque final. Sí, preguntas hubo un millón, eh, seleccionamos como una para cada uno, eh, después bueno vamos a descargar todo el chat igualmente. Eh, yo quería hacer una aclaración respecto a un comentario que hice al principio, que lo que yo quería decir era que respecto al problema de la salud mental, la ingeniería no tenía para aportar de ningún modo, quería decir que respecto a la pandemia la ingeniería no tenía que aportar, porque de hecho nosotros estuvimos estamos hace un año y medio desarrollando un kit que duplica la capacidad de los respiradores para cuando hay que elegir a quién darle un respirador y que esa decisión no quede en manos de un profesional de la salud y que haya una tecnología eh, bueno, estuvimos desarrollando eso y nunca habíamos eh, hecho eso de desa desarrollo tecnológico, biomédico, y, y bueno, y lo hicimos. Pero bueno, me parece que en este tema puntual, que son los impactos en los vínculos y la salud mental, yo siento que la respuesta no, no viene por el lado de la ingeniería, sino más bien por los cruces entre las disciplinas que están acá, más la psicología, por supuesto, la antropología, la comunicación, muchas otras disciplinas que hoy no pudieron estar acá. Eh, pero bueno, nada quería hacer esa aclaración eh, porque quedó como un poco confuso. Ahora sí, eh, Mora, si querés con, continuar con las preguntas. Perfecto. Bueno, además de las preguntas que seleccionamos, los comentarios, eh, la verdad que la gente quedó, se ve que muy contenta y satisfecha con sus intervenciones, así que muchas felicitaciones que fueron ahí llegando por el chat, que seguro las verán. Vamos a apelar a su poder de síntesis porque estamos ahí con el reloj este, que nos está corriendo, y nos vamos a pasar un poquito, pero bueno, vamos a pensar en, no sé, en dos minutos por, por respuesta. O sea, sabemos que en algunos casos se complica, que son, que son respuestas que, que generan, digamos, una extensión, o que lo, lo merecen, pero bueno, apelamos a eso, al poder de síntesis. Vamos con Santiago, la primera pregunta es, se refiere a cuáles son las marcas que se ven con más frecuencia que está dejando esta pandemia en las personas, y qué estrategias implementar para disminuir el impacto en la salud mental de la población. Creo que la respondí en la exposición inicial, eh, cuando discutimos un poquitito el concepto de marcas o de huellas. Eh, esto va a dejar una marca individual y va a dejar una marca social, y sobre esto estudiaremos durante décadas, se van a hacer muchas tesis de doctorado. Hay mucho para saber todavía, esto es demasiado pronto para saber de qué modo vamos a metabolizar como sociedad. Eh, a mí me gustaría dar media vueltita manzana, ya que, ya que este, luego vinieron un par de exposiciones más. Primero quiero rescatar de, de Claudia que haya traído a Silvia Blechmar. Con mucha frecuencia yo me, me, me, me encuentro pensando cuánto la necesitamos a Silvia Blechmar en este momento. Con el espíritu de su texto, no me hubiéramos gustado morir en los 90, etcétera, este, con el espíritu de su intervención eh, psicosocial después del terremoto de México, su experiencia en catástrofes sus aportes teóricos fundamentales a la construcción del concepto de subjetividad que antes de ella no estaba este, tan, tan bien delimitado, la extrañamos muchísimo. Y este, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Florencia, me parece que la, la perspectiva de género es una de las muchas perspectivas indispensables y quiero, eh, estamos recién naciendo a, a la era de la visibilización de, del patriarcado como sistema de dominación necesariamente que se necesita superar. Solo quisiera recordar que como mínimo existen dos sistemas de dominación también que forman parte del problema. Uno de ellos es el sistema capitalista y el otro es la religión. Eh, si no se los piensa en conjunto, creo que caemos en el riesgo de hacer un cierto reduccionismo en el planteo, como si se tratara solamente de voluntades de visibilizar cosas. Eh, eh, me parece que esto es un poco más complejo y que requiere de muchísimo compromiso y de mucho trabajo, no solamente de la deconstrucción del varón, sino de la superación de, de, de instancias que generan, este, que generan injusticia social, este, en, en los sectores que generalmente no visibilizamos que son eh, los más pobres, los más marginados, los empujados afuera del sistema. varones y mujeres, de todos modos yo quiero decir que sobre el discurso feminista de enorme importancia en este momento está eh, montado lo más progresista, lo más interesante y lo más transformador en este momento de lo que se puede escuchar de, de, propuestas, de propuestas diferentes. Eh, me encantaría que aprovechemos para discutir cuál es el rol de la salud como valor social, qué lugar le queremos dar en nuestra sociedad como derecho, como valor social, como política de Estado en el país este, de Ramón Carrillo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Santiago, por, por tu intervención muy, muy interesante. Este, Claudia, dice, la pandemia mostró que el cuidado está de jerarquizado en nuestra sociedad. ¿Esto nos llevó a tomar conciencia de alguna manera en la centralidad de los cuidados? ¿Te parece? Está silenciada. ¿Hay preguntas para ti? Perdón. Es para Claudia, pero en realidad tiene que ver también con tu intervención, así que puede, puede, puede ser colectiva, digamos. Dale, respuesta. dale. Bueno, a, a mí me parece que lo que muestra eh, la estrategia de cuidado es que eh, es para todos, pero es absolutamente heterogénea entre todos. No es lo mismo eh, necesitar una cama ortopédica. Este, y eh, tener una obra social o vivir en un centro urbano que en un este, lugar, en un barrio del conurbano, este, donde el hábitat eh, tiene determinadas características y demás. Sin embargo, en el derecho a la asistencia, ese sujeto necesita esa cama ortopédica, porque esas cosas son las que igualan también. Es, esas dimensiones son las que igualan. Esas estrategias son las que igualan. Eh, la no accesibilidad en salud es un, signo de, es un indicador de desigualdad. Este, entonces, me parece que el, la, el pendiente de la agenda pública es eh, la operacionalización de eh, dispositivos institucionales como último eslabón de la política social, que parten de marcos legislativos, pero que este, necesitan, en ese último eslabón, eh, ser construidos. Esos, esos, este, esos dispositivos institucionales aún están incompletos en algunos casos, aún son insuficientes. Tiene que ser por parte del Estado, con, con otros saberes este, lugareños, eh, vuelvo a repetir, de otros actores sociales, esa combinación es potente, es, es, eh, eh, aloja a, a un otro distinto, eh, una serie de significados que, que, que, que le quedan pendientes todavía a la agenda pública. El ejemplo claro es la ley de salud mental, que celebrada, esperada, pero que todavía en su grado de operacionalización y en los dispositivos institucionales, más locales, más regionales, queda eh, pendiente de eh, elaborarse eh, o de construirse en esto que es el derecho a la asistencia. Eso. Uh -huh. Gracias Claudia. Ahora sí para vos, este, Florencia, o si querés hacer un comentario sobre el tema de la de jerarquización de los cuidados. No, no, pero hacemos porque me parece que Claudia respondió muy bien, así no, no acaparamos. Bueno, este, acá preguntan, vos algo estuviste comentando en relación a las políticas públicas que sí existen para atender las desigualdades de género, este, pero qué, ¿qué otras políticas públicas o propuestas eh, te parece que podían, podrían implementarse en función de, de todas estas problemáticas y desigualdades que existen y, y que vos no. mencionaste para, para la transformación de, de esas condiciones? Sí, digamos, es como que hay dos puntos, digo, para la transformación de la situación de la mujer o para la, situación de la, la mejora de la situación de la mujer en la pandemia. ¿sí? Ahí hay claro. como do, dos ejes. Eh, sería muy imposible que pueda responder esa pregunta claro. ahora, pero lo que sí puedo decir es que cuando comenzó la pandemia, Argentina fue uno de los primeros países que estableció el tema de las licencias para alguno de los dos cuidadores dentro del hogar. Esto fue una gran medida que tuvo muy poca eh, capacidad de aplicación, obviamente, sobre todo por parte del sistema privado, que eh, nos encuentra con el desafío, Pasa claro, nos encontró con la pandemia, pero pensemos que estamos tratando de modificar la ley laboral, yo trabajo en el Congreso, así que digamos hay un lóbico muy interesante con el tema del régimen de licencias hace un montón de años, por lo menos más de 10 años, con lo cual era obvio que esto iba a suceder y acá no hay ningún gobierno que pueda hacer, digo, esto no tiene que ver con, lo, con, con el Estado, tiene que ver con una cuestión muy, muy del orden de, de las disputas con el sector privado, y no hay ningún gobierno que pueda hacer milagros, lamentablemente, eh, en donde, obviamente, sí, se puede hacer algún tipo de regulación, pero, si entendemos, vuelvo sobre esto, que las mujeres están en general en el sector informal, eh, lo vimos un montón, digo, la cantidad de mujeres que no tenían que trabajar, pero no les pagaban, eh, o no las, dejaba, o las dejaban, digamos, tenían que ir a trabajar a escondidas, cuando se suponía que no eran esenciales. Eh, así que esto, esto son a veces se hacen medidas que son muy buenas, pero en la aplicación son muy difíciles de hacerlo. Entonces esto me encuentra con que en realidad la raíz del problema es el sistema informal ¿no? del mercado laboral, y cómo las mujeres están representadas en este sistema informal. Así que bueno, esto sería un poco el tema de las licencias en la informalidad. Después políticas públicas con respecto al tema de la violencia de género, eh, para mí no, no hubo buenas políticas en ese sentido, significativas, eh, para paliar lo que fue quedarse encerrada con el agresor. Y hoy, vuelvo sobre esto. No existieron antes de la pandemia. Era obvio que tampoco se iba a poder generar milagros durante la pandemia. Pero creo que eh, tendríamos que empezar a pensar en mejorar el circuito de la denuncia por el que pasan las mujeres, que nos permitiría, obviamente, eh, poder confiar un poco más ¿no? en el Estado y en la protección. Pues la mujer va a denuncia, pero vuelve a la casa con el agresor. Y bueno, acá hay varios problemas que tienen que ver con la descentralización territorial en Argentina, con cómo funciona la justicia, con lo, la mirada este, todavía misógina de la justicia en Argentina. Así que bueno, hay, hay para hablar un montón, pero no quiero eh, extenderme mucho más. Muchas gracias Florencia. Bueno, y también podemos pensarlo ¿no? en la necesidad de políticas públicas dirigidas a a otras identidades sexogenéricas más allá de mujeres este, y varones que todavía aún están, están como invisibilizadas y de las cuales también nos falta construir eh, indicadores, números y visibilizar esas desigualdades también. Este, Daniel, eh, habías arrancado con el tema del deterioro de los lazos sociales, yo me había quedado muy preocupada, <risa> y de alguna manera este, me gustaría que, que nos comentes un poco si hay una posibilidad de pensar esa recuperación de esos lazos, cómo recuperar lo común, y si eso puede ser una llave para pensar una, una cuestión un poco más esperanzadora, si se quiere. A ver, sí, do, dos tres cositas, y las conecto con alguna de las preguntas que veía en el... En el chat, yo creo que es la batalla política previa a la pandemia, era la batalla por si constituimos o no una comunidad, si vamos a aceptar que constituimos una comunidad y lo que ello significa, y la pandemia lo potenció muchísimo, ¿sí? yo creo que eh, en nuestra sociedad, decían, un recorrido que fue para mal, pero que no necesariamente tiene que seguir para mal, y había una pregunta que para no hacerlo tan, tan oscuro digamos, decía, bueno, la, ¿qué pasó con la cooperación de esos primeros meses? Y ¿sí? que realmente fue muy interesante, hubo eh, un trabajo en barrios populares impresionante una participación de las organizaciones sociales una disposición a ayudar, bueno, al propio proyecto, yo participé de la organización del propio proyecto de cuarentenas comunitarias pero después eh, aparecieron estas, estas formas eh, que mencionaba Claudia, del barrio cuidado barrio digamos otras iniciativas, muchas veces alguno de los comentarios decía, se fue dejando de lado desde el Estado a las organizaciones sociales, incluso con muchas propuestas muy ricas que tenían, por ejemplo, de una trazabilidad comunitaria a la latinoamericana, desde los comedores, este, desde las, las instancias de, de trabajo y colaboración. Me parece que eh, el gran desafío pasa por ahí en los distintos planos, ¿no? Como, como planteaba Santiago, eh, me parece que, que, que está esa lucha en esos distintos órdenes de dominación y que el desafío pasa, eh, por, y recupero otra vez, eh, la queremos tanto a Silvia Bleichmar, en esa secuencia lo ponía en el chat, que me parece que hoy es crucial, eh, de pudor, vergüenza, culpa, responsabilidad. Hemos despreciado muchas de nuestras emociones más sanas. Por ejemplo, el pudor, la vergüenza y la culpa. ¿sí? Ahí lo tiene y lo muestra este Santiago. Me parece que es un libro para hoy, ese libro es un libro fundamental para el desafío de hoy, eh, porque es poder recuperar que la vergüenza implica que el otro eh, está ahí, y que eh, yo puedo haber hecho daño al otro, y que tengo una necesidad de reparar. Digamos, ¿no? Me parece que... Esto en la comprensión de, de que constituimos una comunidad fundamental frente a, ese, a esas dos tendencias que me parece que son muy duras y que se nos infiltran, nos inficionan a veces también, que es el libertarianismo este de creer eh, que, que la lucha pasa por la libertad individual y, y el desarrollo incondicionado del deseo, o el corporativismo, que cree que podemos luchar por nuestras reivindicaciones sin articularlas con las reivindicaciones de los otros. Y me parece que eso nos fragmenta y destruye una noción de comunidad. Entonces me parece que en la batalla que se viene tenemos que poder enfrentar esos dos peligros que no están solo en el otro, no están solo más allá, sino que están también en nosotros, así como está en nosotros la posibilidad de la vergüenza, de la culpa y sobre todo de la responsabilidad. Sí, así que bueno, creo que, que por ese lado este, es uno de los lugares donde va a circular la batalla política central que era antes de la pandemia, pero que también va a ser durante y después. ¿no? Eh, muchas gracias Daniel, bueno ya me dieron ganas de comprar el libro, pero además recuperando esto que decís de de esto de, de justamente recuperar la noción de comunidad, aprovecho para, para contarles que nuestro próximo conversatorio tiene que ver con este lugar de, de los roles comunitarios, por eso lo, lo armamos en función de, de pensar la organización comunitaria y también los cuidados, eh, así que eh, aprovechamos para pasar el chivo que va a ser el próximo martes 8 y que les vamos a estar ahí compartiendo para que se inscriban, gracias, muchas gracias Daniel por tu intervención de recién, y tenemos que ir cerrando pero bueno, este, despedirnos eh, diciendo que, bueno, que también nos pueden seguir por las redes sociales de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que ahí van a estar compartiendo en el chat los canales, que esto va a quedar en el, en el canal de YouTube una vez que se haga la traducción, también al inglés, eh, para que lo puedan escuchar. Eh, sabemos que ahí están pidiendo como extenderlo hasta las 10 de la noche para seguir hablando porque está súper interesante. Hay también mucha necesidad, vemos, de compartir experiencias personales eh, personales y no tan personales y también comunitarias, así que también es un espacio que habilitó la reflexión y la necesidad de, de, de traer al debate el tema de la salud mental eh, y de los vínculos. Eh, cierro con esto, eh, invitándolos al último ciclo, de este, al último conversatorio de este ciclo, que va a ser el martes 8, que van a estar viéndolo a través de, nuestra, de nuestras redes, que tiene que ver con la organización comunitaria, y ahora sí les doy pie por si quieren hacer... Algún cierre, algún comentario final eh, en estos últimos tres minutos. Eh... Eh, Mora, hola, Mora, ¿se escucha? Sí, sí, Flor. Eh, bueno, empiezo, tomo la palabra, porque Santiago hizo alguna mención a, a, a mi espacio como oradora y me parece interesante dar esta discusión. Eh, este es el país de Cecilia Grierson, que formó la primera escuela de enfermería también, eh, quiero mencionarla, <ríe> y también obviamente de Ramón Carrillo. Eh, yo creo que la estructura capitalista está solventada, no me voy a ir por las ramas claramente con esto, pero está solventada sobre la desigualdad de género, gracias a Dios cada vez hay más eh, historiadoras, antropólogas, sociólogas que estudian desde el enfoque de la economía feminista, como con la llegada del capitalismo, eh, se profundiza el encierro de las mujeres y la salida de las mujeres en la salarización de la economía, por eso hablamos del patriarcado del salario, ¿no? Eh, y me parece tan fundamental lo que decía Santiago recién, me resulta hasta como ro romántico en el buen sentido lo que decía Santiago, porque hay algo del orden de la humanidad, de lo que él me mencionaba con respecto a, a, la, a la red de armar comunidad, perdimos con la estructura capitalista, la posibilidad, o las estructuras sociales que estaban más relacionadas a lo comunal, ¿no? a la, a, al enfoque de la comunidad. Si bien no significa que la desigualdad de género haya empezado con el capitalismo, sí se profundizó muy fuerte. Entonces, creer que género y capitalismo se retroalimentan es no entender que en realidad la base del capitalismo se, se solidifica y cada vez más con los cuerpos de las mujeres, y esto lo muestra nuevamente, vuelvo sobre esto, las cifras, ¿no? cuando hablamos de estructura social, y lo muestra, lo desnuda la pandemia. Si no hablamos de, si hablamos de que el enfoque de género es uno más de el enfo del problema de la pandemia, no entendemos la importancia, y lo segundo que quiero decir, es que, como profesional, pero es una cuestión profundamente de convicción y ética que me exige mis creencias, sobre querer mejorar la vida de las mujeres, yo no puedo permitir seguir hablando de que ahora la situación de las mujeres empieza a visibilizar más y el discurso feminista, cuando las mujeres venimos luchando hace 4.000 años, Cristín de Pizán escribe ¿sí? sobre su calidad de las mujeres de, de la mujer en la sociedad en 1428, ¿sí? eh, eh, no puedo mencionar un montón, digo, hipatía que fue asesinada por ser matemática, la cantidad de mujeres que fueron asesinadas por querer dedicarse a la salud y a la medicina, en uno de los conocidos más grandes que hemos tenido que es la casa de brujas. Entonces, eh, lo que yo quiero decir es que no es que ahora nos escuchamos más, ¿Sí? es que venimos haciendo ruido hace 4.000 años, porque si decimos que ahora el enfoque de género se incorpora porque bueno, estamos en una nueva era, no vamos a entender que en realidad no estamos en una nueva era, estamos en una era de lucha que además está solidificada hace por lo menos 200 o 300 años. Por solidificada me refiero a institucionalizada, que es lo que lograron las sufragistas. Pero hay obviamente un protofeminismo desde antes, de las ideas políticas, de la condición de las mujeres. Lo que quiero decir, por último, es que nos invisibilizaron un montón de años, y hay que empezar a decirlo. No como una cuestión de, de guerra, porque esto no se trata entre los sexos. La perspectiva de género no tiene que ver con una cuestión de mujeres, hombres, con una cuestión de binarismo. no Tiene que ver con una cuestión, si se quiere, de la estructura social y de cómo concebimos el rol de las mujeres, de las disidencias y de las minorías a nivel social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Flor, por tu comentario. ¿Quién quiere seguir con el cierre? Yo solamente saludar, agradecer mucho por esta, este conversatorio, muy interesante. Eh, es interesante que queden muchas cosas abiertas, muy agradecidos con los organizadores. Y este, para mí es un descubrimiento, Ingeniería Sin Fronteras, no, no tenía idea de que existía y que tenían esta esta plataforma de apertura hacia distintas visiones me parece súper interesante. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Nos alegra que te hayas encontrado con nosotros y nosotros con vos también. Claudia. No, bueno, eh, yo tengo un, un recorrido eh, de, de docencia con Natalia. Este, eh, para mí fue muy enriquecedor, muy conmovedor. Eh, la reflexión siempre es útil en estos temas, ¿no? Pararla, detener la pelota y, y reflexionar, y ver las interpelaciones que nos hace la misma práctica. Este, entonces eso es sumamente necesario, eso nos, nos, nos permite recrear otras formas de sensibilidad social. Y vuelvo al rol central de las instituciones y el rol regulador del Estado con, con las organizaciones, ¿no es cierto? Es, este, hay, hay acciones que son absolutamente inherentes al Estado. Eh, la pandemia lo demuestra por los costos, por la infraestructura, por su rol, por su responsabilidad eh, y en esto de este, construir en función de integración social. Y además, eh, una última cosa, eh, tenemos que eh, mirar hacia dotar de densidad institucional a las instituciones, este, ¿no? aunque sea repetitivo, pero eh, tenemos que poder construir calidad. Eh, el, el COVID, a pesar de todo, fue un ejemplo, fue un ejemplo este, de demostrar calidad la rapidez con que se construyeron hospitales modulares, que eran triage, este, y funcionaban como terapias. Eh, bueno eh, Esos desafíos han sido un ejemplo de calidad y de, y de respuestas. Eh, así que nada, simplemente pensar en, en eso. Eh, y que hay que seguir pensando. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Claudia. Y, y, y, y con esto de seguir pensando, a ver, la, el último pensamiento de Daniel para, para cerrar la conversación. No, a ver, eh, primero agradecerles también, y, y para mí también fue un descubrimiento, no, no los conocía, y, y muy interesante todo, la, todo el proyecto, digamos, no y diría, eh, básicamente esto de, de recuperaría lo de, lo de Claudia un espacio para interpelarnos, un espacio para ponernos en cuestión, para asumir esa batalla por la comunidad, ¿sí? que creo que, es, que, que si la perdemos, diría, diría es una batalla eh, que, que define el destino de la humanidad, en el sentido que no ha habido un momento histórico. Eh, la, la humanidad se caracteriza por formas de opresión, y justamente la opresión de género es la más antigua de todas. Pero aún en todas las modalidades de opresión había una asunción de la existencia de una comunidad. Me parece que vivimos en un momento de enorme peligro porque por primera vez eso está puesto en cuestión. Está puesto en cuestión la posibilidad de la existencia de una comunidad. Y me parece que, bueno, es el gran desafío político de la era, ¿no? Y me parece que, bueno, la pandemia nos confronta de modo transparente con eso, pero no porque no existiera antes, ¿no? Eh, Y bueno, es una combinación a, a dar esa batalla, ¿no? Muchas, muchas gracias Daniel. Este, les comento como para cerrar que hay 222 personas que se quedaron ahí haciendo comunidad también para pensar el tema que evidentemente había y hay mucha necesidad de, de, de, de 232, me dice Santiago, eh, de pensar estos temas y que evidentemente también pensar la salud mental ha sido un disparador para pensar un montón de otros temas y otras miradas que quizá uno no las tenía, uno una no las tenía tan... Tan, tan relacionadas, ¿no? Así que eh, en esto de pensar comunitariamente y de recuperar lo común, este también ha sido un espacio importante para pensar de esa manera comunitariamente temas que, que, que están ahí en, en debate y que es necesario también pensar, pensarlo y pensar la centralidad del rol del Estado, que a veces parece que, eh, que se quiere desdibujar un poco, bueno, también recuperar esa mirada. Este, muchas, muchas gracias. Ha sido. De verdad un, un orgullo y una alegría enorme tenerlos acá de expositores y expositoras. Eh, sabemos que la gente quedó súper contenta, así que también eso es muy gratificante para nosotros y nosotras. Y nos estamos viendo en el próximo, en el próximo conversatorio del, del martes 8, que le llegará por ahí por las redes. Así que atentos y atentas. Muchas gracias por, el, por el, esta conversación. Gracias a todos y a todas.